Ok. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, estamos muy entusiasmados de presentarles este webinar colaborativo entre DataSight y Senacit Panamá sobre identificadores persistentes. Senacit es la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Panamá. Eh, Panamá está en un momento crucial para tomar los próximos pasos hacia la ciencia abierta y Senacit está en el proceso de formar un consorcio nacional en Panamá. Bueno, este webinar nos gustaría hablar un poco más al respecto, y bueno, estamos muy contentos de estar en este proceso con ustedes. Eh, por favor, vayan haciendo sus preguntas en el chat, que las estaremos, tenemos un espacio al final para responderlas. Y bueno, sin más retraso, comenzamos con la primera presentación de DataSight, eh, que es con Mary Hirsch, nuestra gerente de soporte a miembros, y Christian Garza, nuestro diseñador de productos, y con la presentación de Trabajando con DataSight DOIS para los resultados de la investigación. Hola, buenos días a todos. Eh, voy a compartir la pantalla. Ok, ¿se ve la presentación? Creo que sí. sí, se vale. ve. Vale. Pues bienvenidos todos a este webinar. Uh, yo voy a hablar un poco sobre um, bueno voy a hacer una parte introductorio eh, y luego cristian va a, la, a hablar un poco de nuestros servicios y productos y yo acabaría hablando de la membresía de data y nuestra comunidad eh, Así mucho calor aquí estoy sudando eh, bueno uh, nuestra presentación se llama Trabajando con DataSite de DOVIS para todos los resultados de la investigación. Pues en esta presentación eh, vamos a intentar explicar un poco lo que es que hacemos. Y, y bueno, eh, voy explicando varios diferentes aspectos de, de la organización. Eh, conectando la investigación y identificando el conocimiento es nuestra yema, nuestra misión. Eh, eh, somos una organización sin fines de lucro que proporciona identificadores persistentes, que es un nombre general para eh, diferentes tipos de identificadores. Y nosotros trabajamos específicamente con DOIS, que son eh, Digital Object Identifiers, y para datos de la investigación y otros resultados de la investigación. ¿Qué es eh, nuestra propuesta de valor? Pues eh, los DOIs de DataSite proporcionan eh, una solución de fácil identificación de todo tipo de resultado de la investigación. A través de los DOIs siempre tenemos asociados eh, metadatos y esos metadatos facilitan eh, conexiones entre otros. Eh, resultados eh, de la producción científica. Y uh, también a través de estos metadatos, sobre todo, eh, tenemos la más eh, nuestros eh, resultados de la investigación más visibles y citables. Pues eh, cómo cómo se puede registrar un doble? Pues nosotros eh, en primer lugar, voy a explicar un poco qué es, qué tipo de recurso, a qué tipo de, de recurso puedes asignar un DOI. Nosotros eh, trabajamos con conjuntos de datos, pero también muchas, eh, muchas otras, eh, mucha, mucha variedad, variedad de producción científica. Eso incluye software, por ejemplo, imágenes, eh, modelos, literatura gris, como los tices, eh, informes, artículos de congresos no publicados y, y boletines, etcétera. Eh, tradicionalmente, las publicaciones en revistas tenían un DOI. Hoy en día nosotros creíamos que eh, todo los, todos los resultados de la investigación tenían que tener pertenencia eh, en, en, en, el, en el ámbito de la ciencia abierta. Pues a nivel práctico, tenemos una interfaz web, se llama fábrica. A través de la interfaz web, eh, nuestros miembros pueden eh, registrar sus TOIs y sus metadatos. Y tenemos un formulario que facilita la fácil eh, eh, inclusión de, de metadatos asociados a, a los DOIs. Aquí es un pequeño ejemplo de cómo es el formulario. Eh, y aquí se ve que en los metadatos de los DOIs de DataSite se puede crear vínculos también a, por ejemplo, otros bits tipo orchid Tenemos también un API eh, que, bueno, eh, permite a los miembros eh, hacer sus propias integraciones eh, y también colaboramos con lo que llamamos nosotros service providers son organizaciones que tienen una integración, integración propia con nuestras, eh, nuestra API. Y unos ejemplos serán de y Dataverse, que seguro que algunos de vosotros habéis escuchado hablar de, de ellos. Y bueno, a través de estas plataformas, los miembros de DataSite pueden depositar sus datos de la investigación y también eh, asignados o registrados. Uh, servicios so de DataSight, Cristian. Gracias, Mary. Uh, espero que me escuchen bien. ¿Sí está bien? Sí. ¿Sí? Ah, okay, bien. Uh, bueno, creo que Mary ya habló acerca de um, los servicios uh, más básicos acerca de DataSight, que es acerca de tener DOIs y proporcionar metadata. Voy a hablar de otros servicios, más servicios que sean más, uh, en los que particularmente tener acceso a datos ser un miembro de datos da el beneficio. Creo que puede ser el siguiente slide. Eh, lo he dividido en tres secciones, entonces para darles una idea de estos servicios, eh, voy a hablar primero acerca de servicios que eh, son acerca de la calidad de los identificadores persistentes específicamente de IOAS. Eh, la segunda sección voy a hablar un poco de servicios de acceso a metadatos y a uh, métricas. Y la última sección habla un poco de servicios que son usados para conectar e identificadores persistentes. No solamente DOIs, pero otros identificadores. Uh, con esto quiero darles, una, uh, con esto quiero darles un, prácticamente un panorama acerca de todas las cosas que se pueden hacer con servicios de DataSite. Aparte de solamente crear DOIs y proporcionar metadata. Entonces ahora sí, Matthew, pues, pues, pasar a la siguiente. El, el primer servicio, uh, bueno, creo que estoy seguro que para muchos dios, algunos de ustedes pensó que tener un resolvedor para un ya yeah, un servicio de resolvedor de DOI es proporciona probablemente un gasto extra uh, en sus repositorios. Sin embargo, si hablan con cualquier website manager, él les asegura que tiene un servicio que mantenga la integridad de los links. Es muy importante. Entonces, tomamos esto muy, muy en serio y lo llevamos incluso al siguiente nivel. no solo probemos un servicio de resolución de DOIs y de identificadores persistentes, sino también damos las herramientas para revisar que todos sus links siempre estén funcionando y saber cuándo nuestro link ha dejado de funcionar. Y eso es básicamente lo que es el servicio de link checking, eh, el cual periódicamente revisa que la integridad de los links, esos DOIs, y les deja ver a toda la información relacionada con esos links en la interfaz gráfica fábrica que Mary eh, mostró anteriormente. Creo que podemos ir al siguiente, Mary. Eh, otro aspecto que tomamos muy en serio en DataSite es la integridad de los metadatos asociados con los DOIs. No solo mantenemos copias de todos los metadatos, sino también de cualquier cambio que ustedes o los proveedores de sus metadatos hayan hecho. Entonces, en cualquier momento eh, que un usuario de esas de, ciudades de haya hecho un cambio hay un, un API para poder revisar qué cambios cuántos se dieron quién lo hizo y qué cambio fue y esto les da bastante poder para poder ver absolutamente todo lo que ha cambiado en, la, en los datos de, en los metadatos de cada identificador persistente y de los recursos que están identificando estos metadatos podemos ir al siguiente Mary Uh, sí. Aparte de eso, uh, uno puede, uh, creo que generalmente uno puede pensar acerca de de o servicios que proveemos como un intercambio. Nosotros proveemos como persis, eh, identificadores persistentes en intercambio por los metadatos de los objetos eh, que identifican estos identificadores persistentes. Y el valor agregado que obtienen eh, cuando proporcionan esos metadatos es que nosotros los hacemos visibles en muchísimas interfaces. Entonces, en esta siguiente parte ya estamos fuera, más que, más que nada en la parte acerca de acceso a metadatos. Quiero hablar de algunos servicios que tenemos disponibles eh, para eso. Creo que voy a poner eh, siguiente. ¿sí? Eh, la primera de estas interfaces es DataSide Commons. Eh, en esta plataforma presenta una interfaz para los usuarios de todos, de todos los eh, metadatos de sus DOIs y les permite buscar por recursos académicos identificados con DOIs como si fuera un motor de búsqueda normal. Además de que per les permite ver conexiones de los metadatos con otras entidades como investigadores o, o organizaciones de investigación. Y. Data Site Commons es el nombre de esta aplicación, representa el mejor lugar pues, para poder acceder a esta información y es accesible a cualquiera persona. No necesita ser un miembro de Data Site, pero sirve para los metadatos que ustedes están proporcionando. Siguiente. Una de las cosas más importantes para todos ustedes debe ser que los recursos académicos y sus repositorios sean fáciles de encontrar. Y hoy en día quizá no hay mejor lugar a uh, manera de hacerlo si no es usando Google. Google. Uh, el año pasado Google re, uh, hizo un release de una aplicación llamada Google Data Site Search, el cual es un servicio para encontrar datos de investigación. Y desde entonces todos los datos de investigación que tengan un DOI uh, de Data Site son indexados directamente a esa aplicación. Son, uh, uh, realmente no tienen que ir solamente a Data Site Commons para ver toda la información acerca de lo, o todos los recursos que tienen DataSite de pero también pueden ir a Google DataSite Search y verlos ahí como aparecen y los usuarios pueden también buscarlos ahí directamente sin tener que ir a cualquiera de las aplicaciones de DataSite. Uh, Siguiente, Mary. Una cosa que no mencioné anteriormente en DataSite Commons es de que también pueden ver métricas acerca de los UIs uh, que tienen. Generalmente hay varias formas en las que uh, capturamos uh, métricas sobre los recursos, capturamos citations, citas, citas que son prácticamente links entre varios documentos académicos, views y es cada vez que alguien que son vistas y descargas cada vez que alguien va a la página donde está una, un dataset UI la ven o hacen una descarga del dataset o cualquier artículo que tenga un dataset UI y todo eso queda capturado y prácticamente lo pueden acceder desde Datasite Commons, además de varias de nuestras APIs Mary? Gracias Ah en muchas ocasiones, bueno, ¿podemos ir al siguiente, María, otra vez? ¿Otra más? Ah oh, no. Uh, Están si regresamos, perdón. Um, antes de llegar a esta parte del widget, nada más quiero decir que otra forma en la que hacemos los metadatos accesibles es vía APIs. Uh, habrá ocasiones para las cuales ustedes o alguien en la web quiere integrar nuestros servicios de metadatos en una interfase o en un servicio web y las APIs de datos proporcionan la mejor manera de acceder a ellos en forma programática. Las hemos construido en, basadas en estándares web, lo cual debe ser relativamente fácil para que cualquiera proveedor o una organización como la que usted representa pueda integrar sus servicios. Eh, sin embargo, uh, habrá muchas ocasiones en que los repositorios no tienen la capacidad técnica o para integrar nuestros APIs. Eh, en estos casos es cuando pueden usar otros servicios como el que estaba en la, recientemente en la pantalla, ese es Deadside Widget, el cual es muy útil porque cualquier repositorio puede instalarlo con un simple copy-paste en text eh, en sus páginas para que tengan registrados de UIs, y el widget automáticamente visualiza, visualizará todas las métricas que necesiten. Uh, no funciona para todos los metadatos pero al menos si quieren métricas podrán obtenerlos directamente ahí. Uh, Siguiente, Mary. Ok, uh, prácticamente esa sección fue de la calidad de servicios de calidad de servicios de acceso a metadatos. Quiero pasar a la última sección, que es acerca de conexiones. Um, hacer los metadatos y mantener la calidad de los PIDs persistentes uh, es importante, pero realmente el poder de usar PIDs radica en crear conexiones, y es más importante aún que estas conexiones sean automáticamente creadas. Cuando sucede es donde pueden, uno realmente como usuario de DataSight puede beneficiarse del uso de PIDs. Y quiero mostrarle algunas de las cosas de, en las que se pueden beneficiar. Siguiente, Mary. Una de esas conexiones que pueden hacer, eh, uno puede hacer es conectar sus recursos con DOIs a PIDs, a organizaciones. Específicamente existe ROR IDs. Uh, uh, ROR ID, es a registro de PIDs para organizaciones y uno puede usarlo para conectar sus DOIs a organizaciones que existen. Esto lo puede lograr simplemente incluyendo de ROR ID en los metadatos. Cuando uno crea este tipo de conexiones uno también logra que otras entidades puedan hacer y resolver preguntas mucho más complejas acerca de qué recursos están relacionados con una organización o cuántos recursos la organización tiene uh, y cuántos recursos académicos y de qué tipo de recursos académicos estamos hablando. Y, y si los conectan con RORID, es de qué se puede conectar a hacer eso. ¿Siguiente, Mary? Um, Estas relaciones que uno puede crear uh, en metadatos Así que los recursos de IVA sean parte de algo que llamamos PID Graph, eh, lo cual es una gráfica conceptual de toda la investigación en el mundo que está identificada con persiste, eh, identificadores persistentes. Cuando uno conecta un DOI a otro PID, ya sea un ROI o un ID, uno solo conecta este recurso, sino también conecta todos los otros recursos conectados a ese, a ese PID. Y la idea básica es de que si todos hacemos, todas las organizaciones están representadas en eso, en vincular PIDs de diferentes proveedores a través de relaciones en metadatos, eh, les permitirá investigar, hacer descubrimiento, más conexiones y hacer, cosas, hacer preguntas que son bastante complicadas de hacer actualmente. Um, y creo que puedo hacer el slide. Um, cuando, uno, cuando uno tiene acceso a este tipo de conexiones, uno puede hacer preguntas mucho más complicadas. Por ejemplo, ¿Qué conjunto de datos financiados por una pregunta que uno puede hacer es ¿qué conjunto de datos eh, financiados por la Comisión Europea ha sido citado en un artículo de revista? Y es una pregunta que se puede hacer al uh, API de PID Graph y obtener una respuesta como esta que está en la pantalla, lo cual todos los puntos todos esos puntos en esa en esa gráfica ahí representan una investigación financiada por la Comisión Europea que ha sido citado. Y todo se pueden saber en, simplemente para estar haciendo una simple request uh, a, a, a sus APIs uh, Para que tengan una, uh, tenga una, idea, una idea de las dimensiones del PID Graph, uh, los invito a que visiten nuestra página de estadísticas en Commons. Creo que el link está en la pantalla. Ahí podrán ver y encontrar un resumen de todas las conexiones de que existen actualmente. Uh, antes de terminar, prácticamente ese, ese es un muy rápido uh, summary uh, de todos nuestros servicios. Uh, como decía, servicios de calidad, servicios de acceso a metadatos y servicios de conexiones. Espero que con ello tengan una mejor idea o más idea de los servicios que Betisade ofrece, además de proporcionar persiste, uh, identificadores persistentes. Uh, y creo que podemos pasar a la siguiente sección. Gracias, Mary. Ok, gracias, Cristian. Um, vale, ahora voy a hablar brevemente sobre um, la membresía de DataSite y la comunidad. Um, nosotros trabajamos con más de 2.000 repositorios tenemos más de, bueno, yo creo que serán más de 240 miembros y en 43 países y hay registrados más de 20 millones de DOIs. Y trabajamos también ahora con 600 organizaciones que forman parte de un consorcio. Una pregunta que tenemos siempre es ¿cuál es la diferencia entre DataSite y CrossWeb Bueno, la verdad es que las dos organizaciones trabajamos con y pero no hay diferencia en el DOI que probemos en sí mismo, pero la comunidad, y el tipo de organización y los metadatos sí que varían un poco. Y sobre todo, eh, quiero destacar que la diferencia más, creo que más importante es que nosotros trabajamos sobre todo con repositorios y con contenido que está depositado en repositorios. En cambio, Crossref trabaja con eh, publicaciones en revistas. Pues la membresía de DataSite hay dos opciones. Trabajamos con miembros indirectos, que será una organización que quiere formar parte de nuestra eh, membresía y trabajar directamente con nosotros. Y tienen uno o más repositorios donde están eh, eh, depositando sus contenidos. La segunda opción es un consorcio, que es un grupo de organizaciones con objetivos similares eh, que juntan, se juntan para participar en la comunidad de DataSite y para eh, aprovechar de los servicios de DataSite. Y cada organización eh, dentro del ecosocio tiene uno más repositorios. Pues eh, solo menciono, voy a mencionar aquí que tenemos esta plataforma que se llama Tick Forum, os recomiendo que os vais ahí y luego compartiré el link para eh, echar un vistazo. Hay un canal en español donde Puedes comunicar con la comunidad y compartimos todo lo que tiene que ver con los fits eh, los identificadores persistentes allí. También quiero mm, destacar nuestro roadmap y como miembro de Datasite tendrás la posibilidad de compartir vuestras sugerencias para eh, cómo, cómo desarrollamos como una organización, los productos, etc. Y finalmente y brevemente, eh, aquí, bueno, algunos ejemplos de los eh, consorcios, algunos muy antiguos que llevan desde hace muchos años trabajando con nosotros por ejemplo, el British Library en Reino Unido, eh, de California Digital Library, tenemos eh, CNPQ en Brasil y eh, un consorcio muy grande en, en Canadá, y se ve aquí que, Pueden ser muy grandes o muy pequeños desde el socio. O sea, pueden empezar con tres, cuatro o cinco organizaciones y van creciendo. Y qué es la, bueno, qué ventajas hay eh, de formar parte del, del socio de site? Pues eh, comunidad, claro que es muy importante y casi es tan importante como la tecnología. O es igual de importante, yo diría. Uh, apoyo en español, acceso a todos los recursos de hay colaboración y representación. Y bueno, yo voy a acabar ahí porque sé que ahora Robinson va a hablar un poco más sobre la, el consorcio de Panamá, pero os invito a ponerse en contacto con nosotros a través de uno de estos canales y estaremos muy, muy um, encantados de continuar la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary. Y muchas gracias, Christian. Gracias a los dos. Sí, ahorita tenemos la presentación de Senacid Panamá por Robinson Zapata, el jefe de, del Departamento de Información Científica y Tecnología, donde estará discutiendo sobre la importancia de los identificadores persistentes para un organismo nacional de ciencia, tecnología, de innovación. Eh, gracias, Robinson. Perfecto. Gracias, Verónica. Gracias, Mary. Gracias, Christian. Bueno, eh, mientras comparto pantalla, lo que quiero hoy compartir con ustedes es por qué la CENACID está conjuntamente organizando con Datasite este, este webinar de hoy y, y cuál es la vinculación que nosotros tenemos con Dat Datasite en, y, y, poder, y cómo nos va a apoyar Datasite a poder impulsar dif diferentes proyectos que, en los cuales estamos trabajando. Entonces, eh, rápidamente ya está, diapositivas la, la presento prácticamente en, en todos los, los webinars porque me gusta ilustrar mucho dónde está, digamos, la visibilidad académica, científica y investigación de, nuestra, de nuestro planeta Tierra, básicamente, ¿no? y está dirigido hacia el norte global principalmente y eso se debe, a, entre otros factores, a que nuestra producción científica eh, no es fácilmente encontrable en, en los buscadores académicos, en los buscadores web, que existen a nivel internacional, como, tanto comerciales como, como de acceso abierto. Entonces, y esto lleva a que tengamos una subestimación de realmente la producción que tenemos. ¿no? Si, cuando us, si utilizamos distintos mecanismos de, de, de búsqueda de información o, o distintas fuentes nos podemos percatar de eso, ¿no? Que tenemos mucha producción, pero es poco visible. No tenemos una manera de, de atribuir esa, esa investigación. A veces es complejo saber que nuestro nuestro país nuestro país o nuestros países están produciendo información, porque no no está fácilmente descubrible, ¿no? Particularmente para Panamá y creo que muchos de los países de, de la región, unos más avanzados que otros en estos temas, pero en definitiva las plataformas tecnológicas que tenemos para visibilizar la producción científica internacional, nuestro conocimiento que generan que genera nuestras instituciones, no es el óptimo o a veces ni siquiera tenemos una, una manera de hacerlo. Muchas instituciones a veces ni siquiera tienen un, un sistema dedicado a este tipo de servicio. A veces eh, y, y, y, no, y es normal que ve, vemos producción científica alojadas en sitios web, sitios web con aplicaciones o, o gestor, gestores de, de web como eh, Word, eh, WordPress u otro tipo, pero estos eh, tienen la particularidad que no que no son fácilmente interconectables con otros sistemas que realmente están dedicados a, a, a brindar este tipo de servicios de visibilizar la producción científica ¿no? y luego conectarlo con perfiles académicos. Eh, comerciales o, o abiertos, eh, que muchos ya conocemos, eh, y o vincular luego estos perfiles a otros identificadores persistentes. ¿no? Entonces, eh, no tenemos una manera de, no teníamos tradicionalmente en Panamá una manera de visibilizar esa producción científica, hasta hace, hace poco, ¿no? ya muchos conocerán que ya constituimos un repositorio, un nodo nacional que se denomina Priscila, y que dentro de ese proyecto tenemos diferentes estrategias que voy a comentar en la siguiente diapositiva. ¿no? Pero básicamente lo que quiero recalcar de esta, de esta diapositiva es que hay, hay diferentes tipos de necesidades puntuales respecto a nuestra, a nuestra comunidad científica. Eh, por supuesto, a veces ocurre ¿no? que no, no podemos nosotros identificar a los autores, no podemos identificar a la institución no podemos identificar un producto intelectual y atribuirlo a un autor o a una institución. Entonces, es difícil. Entonces, perdemos nosotros, como por ejemplo en el caso de las universidades, perdemos ponderaciones a nivel de, de la clasificación de los rankings, porque esa producción no es visible. Eh, además, no podemos aportar de la manera óptima al flujo del conocimiento global. Es decir, como no es visible lo que conocemos, no, podemos, no puede ser reutilizada de esa información para generar más más conocimiento. Y eso también está dado porque eh, en su momento no, no, en Panamá no se trabajaba con datos normalizados eh, o, o, digamos, directrices de metadatos, eh, gestión de la información estandarizada, políticas de, de, en este sentido, que vayamos, que vayamos digamos, normalizando todo ¿no? y que podamos comunicar plataformas entre sí. Y por supuesto todo eso tiene, yo creo que es el principal problema, o genera el principal problema que tenemos actualmente, que no tenemos manera de evaluar nuestra ciencia. Es prácticamente difícil, tenemos que apoyarnos con muchas cosas que no es lo óptimo para poder brindar un poco de información o de luces de dónde estamos en la ciencia. Entonces, eh, no tenemos manera de evaluarlo, es muy difícil. Y... Otra de las cosas también importantes que, bueno, no podemos luego preservar esa información, ese conocimiento o ese acervo bibliográfico generado desde el, desde el inicio de la República. Entonces, eh, todos esos son problemas que hemos nosotros identificado o recibido feedback de la comunidad y empezamos a trabajar desde hace ya más de tres años. Eh, no voy a hablar de todo el camino que hemos recorrido, pero lo que quiero resaltar son hitos muy importantes eh, el primero de ellos es que, bueno, todos estamos de acuerdo en estas necesidades, ¿no? Entonces, por allá en el 2018, eh, a, nosotros llamamos a las instituciones interesadas, a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer en temas de, de, de visibilidad científica, académica y de investigación? Entonces, ahí es donde, donde nace el proyecto Priscila, que al final constituyó al nodo nacional, de, al repositorio nacional, y en ese transcurso de, de, ese, de, la, de la consolidación del proyecto, también apoyado muy de, muy de la mano técnicamente también con, con la Universidad Tecnológica de Panamá, en donde pudimos ayudar a la implementación y seguimos ayudando a la implementación de repositorios institucionales. Fantástico, ayudamos, los implementamos, eh, pero sigue el trabajo, sigue la, el proceso de, de mejora, de estos procesos. Y una de las, de las mejoras que debemos hacer para ayer prácticamente es poder crear o que los ítems depositados en los repositorios sean descubribles, mejorar esa calidad de los metadatos, mejorar la identificación y la calidad de la, de la, del descubrimiento de, de, estos, de, de la información que se deposita en los repositorios institucionales. Entonces... Y por otro lado, además, mejorar también la visibilidad de, de los investigadores. ¿no? Entonces, por allá en, en octubre del año pasado, nos hicimos oficialmente miembros de, de ORCID, precisamente que nos ayuda a desambiguar el nombre de los investigadores. ¿no? Y este año, prácticamente creo que a finales del año pasado, y este año ya hemos estado en conversación con, con el equipo de darside en donde el objetivo es que, Tengamos identificadores persistentes para objetos que se depositan en los repositorios institucionales de tal manera de que podamos conectar diferentes plataformas, eh, extraer información, evaluar, crear módulos de, de, de información y, y luego medirnos, medirnos para reportar información a los tomadores de decisiones de tal manera que podamos tomar decisiones basadas en evidencia. Porque ahora Generalmente, y como todos sabrán, las, las tomas de decisiones se dan en el marco del PENSI, del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en donde se, se construyen diferentes escenarios y, y, en donde, y en el cual los, autores, los actores de, del sistema de ciencia transmiten sus necesidades y, y su visión dentro de eso. ¿no? Pero siempre es bueno apoyar este tipo de, de decisiones y de necesidades con sustento en datos. ¿no? Entonces, Estamos creando un conjunto de, de estrategias que van a, a, o que van a apoyar a esa visibilidad y a la medición de, y, a, y al soporte de esa, de esa toma de decisiones y de la, de, los, de, de la gestión de la política pública para poder entonces crear nuevos programas de ser necesarios, eh, enfocarnos en áreas prioritarias que, que realmente necesita el país. Entonces, es un poco todo en el cual en el marco estamos nosotros trabajando. Y eh, eh, una potencial alianza o una alianza con, con, con organizaciones como DARSAI eh, nos va a ayudar a saltar varios años en el tiempo para poder consolidar este tipo de estrategia. Al final, y siempre también esta es otra diapositiva que me gusta presentar mucho, porque el beneficio es transversal, el beneficio de este tipo de, de vinculaciones con organizaciones reconocidas a nivel internacional que tienen amplia experiencia en el manejo de datos, en el manejo de, de información, en este caso de, de, de DOI y de cómo se da ese procesamiento y la normalización de metadatos para poder reportar indicadores de, de medición, es claro para que el, el beneficio llegue a todos los estratos del país. Y por supuesto se es ha percibido y valorado ampliamente por los autores, porque ganan visibilidad, su producción científica realmente se convierte en un documento o un ítem visible, no solamente a nivel nacional, sino internacionalmente. Las organizaciones, como comenté anteriormente, apuntan o apoya en, en ese crecimiento, en el mejoramiento de la calidad de la, de la investigación y de la academia. Y en el país, es una manera nos, también de nosotros como, como investigadores, como gestores de ciencia, como académicos, como universidades, devolver esa inversión que hace el Estado en los proyectos de investigación en la academia, información que pueda luego ser utilizado por otros, otro tipo de usuarios o por nuestros propios colegas para generar más investigación y a pasar de ese, como lo, de ese proceso de, en donde nuestra investigación eh, responde preguntas a pasar a responder o atender soluciones prácticas dentro del mercado laboral, ¿no? de, de todo el mercado y de esta manera que crear una economía del conocimiento. Entonces, todo eso, todas estas estrategias que estamos trabajando va en esa, en esa línea. ¿no? Eh, eh, quizás es, a veces es un poco, y, y digamos, cuando tengo este tipo de conversaciones... Eh, inicialmente percibo de las personas que, bueno, esto eh, se, se están creando plataformas por, por, porque sí, ¿no? pero no, todo, todo esto es el apoyo a una visión un poco más amplia, más general, apoyado por, por las políticas públicas, de tal manera de que podamos nosotros crear un, realmente una economía del, del conocimiento. Eh, y por eso estamos trabajando en los temas de ciencia abierta, no voy a hablar de, de, de ciencia abierta, pero <coughs> lo que quiero resaltar acá es que la, lo que realmente lo que buscamos es que la ciencia que hace nuestro país llegue realmente a la sociedad, a los sociales una, una pregunta que siempre surge bueno, ¿dónde encuentro el experto de tal área temática? ¿No? Eso es difícil encontrar, bueno, hay que preguntarle a la CENACID, bueno, y después internamente a la CENACID, preguntarle eh, entre las direcciones, bueno, oye, tú conoces un, el investigador, ¿cuál me recomiendan? Entonces ese proceso es bastante, eh, bastante manual, entonces esa es una de las cosas que queremos acelerar. Precisamente para ayudar a ese flujo de la comunicación científica, en donde los datos de investigación y el conocimiento científico realmente impulse la colaboración científica, la generación de nuevos resultados, de patentes, de una economía también de innovación, no solamente de innovación empresarial, sino social, y que esa información o ese productos que estamos generando nosotros, financiados principalmente por el Estado, sea visible ¿no? y, y que sea luego preservada para nuevas generaciones como un parte del acervo cultural y social que hemos generado con la inversión en ciencia. Y todo esto, digamos, hablando en términos de, de plataforma y de gestión de, de, de un proyecto, tiene que tener un sentido y una base de trabajo. Bueno, Y esa base de trabajo, se, se, se genera bajo los principios FAIR, que son, no, no voy a hablar de esto en detalle, pero son los principios que nos permiten generar los espacios de diálogo de la comunidad, en, en donde la comunidad que discute estos temas y ayuda en el soporte de, en la generación de, de este tipo de plataformas o de identificadores persistentes, se pone de acuerdo para ver cómo es la mejor manera de que los distintos actores reciban un beneficio, ¿no? Y que esos documentos, por ejemplo, si estamos hablando de documentos o estamos hablando de datos de investigación o cualquier objeto que se genere derivado de una investigación sean encontrables, sean accesibles realmente a, a las personas y además estas plataformas sean interoperables para poder reutilizar toda esta información y generar más conocimiento. Entonces, aquí es donde entonces los identificadores persistentes juegan un papel clave en poder crear todo este ecosistema de, de gestión de datos en que nos permita precisamente luego eh, visibilizar, evaluar y preservar lo que se genera. Solamente nada más para hablar un poco de los, eh, de los principios FAIR, básicamente es un conjunto de estrategias que, que están basadas en diferentes componentes, ¿no? la visibilidad, políticas, incluso el marco legal el metadato que es uno también es una de las piezas angulares de esto ya lo habló Mary eh, anteriormente y Cristian eh, y otro tipo de cosas que hay que tomar en cuenta no para luego crear un conjunto de infraestructura que nos permita conectar esta, esta plataforma eh, y también para también terminar de ilustrar lo que muy bien comentó, comentaron Mary y Cristian es que para, y, y los, los identificadores persistentes juegan un papel sumamente importante a la hora de conectar estas plataformas. ¿no? A veces lo, lo ilustro como, un, como una especie de pivote o de comodín entre plataformas en el que nos permite intercambiar datos. Una plataforma envía datos a la otra y a su vez recibe de esa misma información y eso se logra a través de los identificadores persistentes. En el contexto de financiamiento, y por lo cual nosotros también bueno desde, estamos impulsando este tipo de iniciativas es que, y esto no es algo que nosotros lo inventamos esto es algo que ya viene pasando desde hace varios años desde hace más de 5 o 10 años incluso los integradores presidentes tienen más de 15 años de, de estar trabajándose y mejorándose cada día eh, y por ejemplo gobiernos como los Estados Unidos eh, ya ponen de manera obligatoria o, o al menos sugieren el compartir la data o la información que financia el Estado. Y para que realmente esta, esta data sea eh, compartida de manera adecuada, tiene que ten, tener asociados identificadores persistentes para poder luego estas mismas agencias financiadoras identificar si el investigador es, es este, si ese ítem está asociado a un artículo científico, en dónde, qué repositorio está incluido. Entonces, todos estos este tipo de, de, de información eh, lo, eh, los identificadores persistentes juegan un papel central en esto, ¿no? Eh, Open Earth la, que es una infraestructura tecnológica y un proyecto eh, europeo que está ampliamente establecido en donde hablan de estos temas auto utiliza el, el, el modelo de para precisamente conectar y hacer estas conexiones de, de plataformas esto, ¿no? y visibilizar la producción científica eh, otra organización que, que quiero hacer un ejemplo con ella, esta es la Global Biodiversity Information Facility, eh, es una red internacional de, de, de información en donde comparten datos de investigación. ¿no? Y eh, a nivel de Panamá incluso hay muchos investigadores que comparten eh, set de datos acá o información relacionada a, a biodiversidad. Por ejemplo, eh, si, si, fue, si hiciéramos una búsqueda en esta, en esta base de datos, eh, por ejemplo, en este caso utilicé el Genomic para buscar qué había en este sentido, ¿no? Y, y si vemos el primer resultado, nos arroja un, un, un, un conjunto de datos. Este conjunto de datos está asociado a un artículo científico y esa asociación se da a través de un un PID, un identificador persistente. En este caso del, el DOID está asociado a la revista, ¿no? Y la revista en este caso es Sustax. Entonces vemos aquí que precisamente lo que está enfocándose o está ayudando este, este identificador persistente es vincular este tipo de productos que están asociados a un artículo científico. Y por lo tanto, por la característica de la publicación científica o de la, de la revista, no, no, no son depositados en la revista como tal, sino en un, en un software o un repositorio de datos científicos, pero se asocia con un... Y, y ese, ese puente y, y esa, esa relación entre el artículo y la data cruda se asocia a través de un, de un índice un identificador persistente A nivel de, financia, de financiamiento, nosotros como se nací, lo que buscamos sobre todo es precisamente ponerle, ponerle plata, ponerle valor y cuantificar cuánto nos cuesta generar un artículo científico por ejemplo, un o set de datos o cualquier cosa que nosotros financiamos y es aquí entonces donde las, la, los identificados persistentes y crear, una, crear vinculaciones con, con organizaciones como DataSite nos permite luego hacer este tipo de análisis, ¿no? como lo explicó muy bien Christian y Mary en, en, la, en la presentación anterior ¿no? y para, al hacer todo este tipo de vinculación como lo adelanté también, no es posible hacerlo si no tenemos identificadores persistentes adoptados no lo utilizamos en nuestros sistema de información, en nuestros repositorios en nuestros, directorios, en nuestros sitios web entonces no es posible luego hacer este tipo de conexiones o vinculaciones entre diferentes actores o resultados de investigación y bueno eh, digamos que la, la vinculación o lo que nosotros hacemos o invitamos, aprovechamos el espacio hoy, es invitar a, a las instituciones interesadas en participar en, este, en esta alianza que estamos eh, in, in, iniciando con Darasite, o empezando a, a iniciar la formalización con Darasite, es invitar a todas las instituciones a participar, a formar parte de este tipo de consorcio que, en el cual la Senasit, Va a apoyar de manera eh, temporal, por un periodo prudente en el financiamiento como tal del consorcio, con el objetivo luego de, eh, de que todas las instituciones puedan utilizar los identificadores presentando el, el, el DOI que facilita el En este caso, entonces, la CENACI sería el organismo que, vincul que se vincula con el y luego, digamos, distribuye los los doy a, la, a los repositorios o a las instituciones que están interesadas en participar. Eh, algunos, algunas instituciones ya recibieron invitación, hemos recibido respuesta de, de, de, de interés de algunas instituciones y eh, vamos a darles un tiempo, digamos, prudente de, de una semana para los que no han podido responder o los que no les llegó la invitación poder hacer la solicitud y de intención de formar parte de, de, de este consorcio de tal manera de que todos podamos empezar a utilizar estos identificadores persistentes para aportar y seguir continuando en el trabajo de crear ese ecosistema de, de, de plataformas que nos va a poder, per, permitir visibilizar y medir la información que estamos están produciendo en nuestras investigaciones. Bueno, este es el contacto para lo, las instituciones, que, para las personas que no, no tienen... Eh, mi contacto para que puedan escribirme y hacer esta solicitud o cualquier otra consulta adicional que tengan respecto a este tema eh, están abiertos los canales los canales de comunicación para hacer la, las consultas o solicitudes que bueno, gracias a, a todos creo que hay espacio para preguntas sí perfecto muchas gracias Robinson gracias por la presentación eh, sí, tenemos dos preguntas ahorita eh, de Dani Murillo. ¿Es posible identificar las organizaciones por ROR y autores por ORCID que han generado DOI en DataSite? Esta es una pregunta para DataSite. ¿Quieres contestar? ¿Quieres contestar? Uh, bueno, ¿puedo contestar? Sí, uh, prácticamente sí. Por, uh, uh, con todas las cosas para hacer uh, realmente usando metadata. Metadatos, perdón, y, y prácticamente uno solamente tiene que poner esas relaciones en los metadatos. Podríamos uh, uh, hablar específicos, pero realmente es lo único que tiene que hacer y pone esas conexiones directamente en la metadata. Perfecto. Gracias, Cristian. Y la otra pregunta es si exigen, exigen otros identificadores persistentes como Ringgold o ISNI vinculados a Datasite. Pues, esto, prácticamente eh, el esquema de metadatos que usamos en es flexible y pueden incluir cualquier tipo de identificador persistente que exista. Pueden incluir eh, Ringo de NISNIS también. Uh, sin embargo, ciertos de nuestros servicios que, por ejemplo, mostré, eh, generalmente todos estos de acerca de conexiones, toda sección, generalmente funciona o está uh, más enfocado a funcionar con orchids, RORIDs, uh, DOIs. Uh, y entonces, aunque pueden crear estas conexiones en, en los metadatos con ISNIS, en Wrinkles, en otros identificadores persistentes, uh, para que pusiera más óptimo, para que tengan acceso a muchos más servicios, probablemente uh, recomendamos otros dos. Pero pueden hacerlo con cualquiera de los existentes. Yeah. Gracias, Cristian. Bueno, espero eso haya respondido a las preguntas. Eh, yo compartí también mi email en el chat. Robinson, también si lo quieres compartir ahí, sé que pusiste en la pantalla eh, también. Y bueno, claro, por supuesto, estamos abiertos a cualquier pregunta o comentario en el link y bueno, vamos a estar compartiendo el link de la sesión en nuestro canal de YouTube eh, también. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Robinson. Nunca, antes que cierres, sí. perdón. Eh, sí, claro. Por acá llegó un mensaje, un mensaje directo. Diana Morales dice que le parece excelente el trabajo que está haciendo SENACI para crear estadísticas de las investigaciones a nivel de país, pero cree que es importante también crear espacios en los que los investigadores panameños podamos vincularnos. Efectivamente, eh, ahora mismo, y quería aprovechar que, excelente pregunta, lo, lo que estamos tratando de hacer ahora mismo, creando diferentes estrategias o iniciativas relacionadas a esto, ¿no? Una de ellas es la que hemos planteado hoy, ¿no? Crear este entorno digital para poder visibilizar la producción. Pero por supuesto, y una de las cosas más importantes, es la gestión de los actores. Y para la gestión de los actores también tenemos diferentes iniciativas, por ejemplo, eh, actividades de capacitación o de sensibilización, talleres, pero también creando espacios de, de discusión. De, y justamente por allá en, en, en un tiempo van también a, a escuchar algunas otras actividades Precisamente en eso, ¿no? Que crear una vinculación entre los investigadores de tal manera de que entre investigadores también podamos apoyarnos y generar también un entorno de, de colaboración apoyado con este tipo de plataforma. Así que eh, quería aprovechar esa, esa pregunta que, que comentó la profesora Ana Morales. Así que muchas gracias por la pregunta. Perdón, y muchas gracias por responderla. Eh, acaba de llegar otra pregunta en el chat, que me imagino que podemos responder. Eh, el registro que alguna vez se hizo los investigadores en, los, en las universidades no se han publicado. Creo que Profesor, eh, profesora Erika, no, no sé si puede ampliar un poco la pregunta. Para, para poder interpretarla adecuadamente. También podemos poner a la profesora Erika a dejarla hablar. Y sí, creo que la podemos, le podemos dar el pase. ¿no? Sí, sí, ella ya está. si sí, ella desea ahí. Hola, buenos días. Eh, eh, bueno, pues obviamente, encantada, me sumo a las felicitaciones y a los esfuerzos que haces en ACI para ay, organizar todo, todo esto, porque siento que ha habido como muchas iniciativas, pero como que al final yo no encuentro eh, información. Justo en este momento estoy trabajando eh, un documento que requiere justificación de los investigadores en Panamá. Eh, en el 2015 yo conocí un documento que hizo, se donde aproximadamente ya 500 investigadores que había venido subiendo desde el 2012 y había una escala. Yo tenía un par de datos que incluso se presentaron en el foro de rectores. Eh, sin embargo, eh, ahora en la posibilidad que tuvimos de estar en el SNI, los datos que presentaron son de 177, 170 y una modificación de investigadores que va entre menos de 100 hasta 170 y sí se ve el incremento. Sin embargo, yo ahí me, me pierdo con este de número, con esta data que es exactamente lo que manejas en CID, o a qué le llamamos investigadores o no, o ahí me pierdo. Porque sí, si hace como un año, yo trabajo en UDELAS, y hace cinco, y nos llegó un correo de una investigación que estaba haciendo, me parece, alguien eh, de la tecnológica, pero acompañado con Senacid, para que todo mundo pusiera su perfil de eh, Google Académico. Pero no sé en qué quedó. No sé si ese sería otro número, por ejemplo, de profesores que hacen investigación y dónde consigo ese número aproximado, porque obviamente sé que no, no, no tenemos, ni siquiera puedo saber, porque no es público, el número de profesores, no digamos investigadores, de profesores que tiene el país a nivel superior, no Entonces, ese tipo de data que para mí sería importante pensar que, bueno, ok, y a nivel general en el país se está haciendo esto en, en números concretos que manejas en la CIT, pero pienso que se podría incluir eh, ese trabajo de los académicos que pueda ser que no se consideren profesores investigadores, pero que eh, tampoco está. ¿O que sí, sí son 500 más los 170 que permanecen en el SNI? ¿O cuántos son? Auxilio Robinson. <ríe> <ríe> Auxilio, Auxilio de la docente, Verónica. Gracias. Bueno, perfecto, gracias, doctora. Bueno, precisamente eso es lo que estamos tratando de ordenar la casa, ¿no? Porque esas son las interrogantes que, que hemos tenido desde hace más de una década de, bueno, eh, primero, ¿quién está haciendo investigación? quién está haciendo ¿Cuál es la dedicación horaria? ¿no? Y sobre todo, una de las cosas más importantes que, que siempre está en, en, en la palestra es de, la definición de un investigador en, para nuestro ámbito nacional. Y eso, bueno, el SNI lo define de una manera, eh, la SENACID o otras direcciones, eh, a pesar de que tiene la, la definición base del SNI, hay otras cosas diferentes que toman en cuenta. Entonces, esa es una discusión que hay que tener y que yo siempre aprovecho a mencionarlo acá internamente, que hay que discutirlo de una vez por todas de generar un statement, de decir, bueno, este es un, esto es lo que es una investigación ¿no? Pero eh, fuera de ese concepto y para, en términos de como no tenemos una definición todavía eh, como tal, que hay que trabajarla, nosotros con diferentes iniciativas, una de esas, la que te mencionó no con Google Scholar, para, y bueno, después podemos eh, hablar más en, en, acá directamente este y yo para tener más información, pero básicamente con esa iniciativa una de las cosas que buscamos es visibilizar a las personas que tienen producción científica y tienen un perfil de Google Scholar. Entonces, esa producción eh, generalmente, y aquí entran entonces los, los, los identificadores persistentes, ¿no? Como nosotros, Luego asociamos nuestro perfil de Google Scholar con nuestra producción. Bueno, una de esas maneras es con los, con los DOI, ¿no? con los identificadores persistentes. Entonces, la, si hablamos en términos de, de ese documento específicamente, ahora mismo probablemente esté lleno, y me acuerdo haberla visto por ahí en el formulario, eh, para la nueva versión que vamos a publicar este año. ¿no? Y eso está por publicarse en unas semanas. Pero la... Lo que buscamos es ¿no? por tratar de resolver algunas preguntas utilizando diferentes estrategias, pero esto, estamos convencidos de que una de las mejores estrategias es la adopción de los, de los identificadores persistentes. Así, ya de una vez desambiguamos nombres, por un lado, para nombre de autores, asociamos esa, esa, esa, esa producción científica a un autor determinado a través también de, de otro identificador persistente, está puesta en asociación a un repositorio, por ejemplo, en el caso de la site o de, de una revista, en el caso de Crossref Entonces, eh, es lo que estamos intentando trabajar. No es fácil, usted sabrá que, que somos un país pequeño, pero creo que a veces no, no es sinónimo de, de hacer las cosas fácil. ¿no? Entonces, pero creo que hemos ganado mucha, mucha, eh, muchos resultados a través de, esto, de este año. ¿no? Antes no tenían, las instituciones no tenían ni siquiera el repositorio institucional. Ahora ya Exacto. tienen repositorio institucional, muchas de ellas, laudelas UDELAS, que, su universidad tiene ya el repositorio institucional, está en una fase de incluso de optimización de, de algunos procesos. Entonces, eh, ya es un avance, ¿no? Ahora el siguiente paso es la adopción de identificadores persistentes, en este sentido, ¿no? Eh, y luego que ustedes como autores puedan también asociar esa, esa, ese conocimiento, ese producto intelectual a sus perfiles. Entonces, ya con eso podemos tener, empezar a tener algunos datos. De, de los investigadores, las personas que están haciendo ciencia, ¿no? Porque recordemos que, ¿qué es lo principal de la investigación? Es generar un producto intelectual, ya sea un artículo científico, un libro lo que fuese. ¿no? Entonces, esa es una de las definiciones, digamos. ¿no? Pero, ya para términos de conceptualización como investigadores, eh, es una discusión que tenemos que tener, no solamente en la sí, sino eh, los diferentes actores del sistema. Muchas gracias y nuevamente felicidades por la iniciativa, yo me siento, me siento que camino, que ahí vamos. Eh, eh, me gustaría obviamente siempre mucho más rápido, pero veo claramente eh, los esfuerzos que se están haciendo eh, a todas luces y por todos lados, ni siquiera por un solo canal, sino y, eh, reforzando nuestros conocimientos y trayendo nuevas alternativas para, para organizarnos mejor así que bueno pues felicidades muchas gracias por, por compartir eh, y aquí seguimos muchas gracias Erika y bueno eh, gracias a todos no sé si Robinson quisieras decir alguna última cosa antes de cerrar la sesión bueno eh, yo creo que hoy tomemos eh, el día como digamos, como una, una, una parte importante de, de cómo va a cambiar la ciencia, porque vamos a tener, estamos empezando a normalizar todos los procesos, la metadata, la información que se está generando. Y creo que la, la, la vinculación con no nos va a ayudar a hacer ese salto de, de información de varios años, de cómo procesar esa información y cómo visibilizarla. ¿no? Y sobre todo, también, Participar y de esa comunidad eh, internacional que está adoptando este tipo de identificadores persistentes, tratando de ponernos a la vanguardia de, de, de instituciones de agencias financiadoras que estos temas ya los tienen muy bien adoptados y de tal manera que podamos nosotros eh, como país tener de estar a la vanguardia ¿no? de, de lo que se hace a nivel internacional. Y bueno, solamente agradecerle al equipo de, de el Tarasai a usted, a los participantes también, por el espacio, por, por el tiempo que han invertido hoy y que estoy seguro de que, que ha sido muy provechoso para todos, principalmente para nosotros. Siempre es bueno eh, estar en contacto con la comunidad científica nacional. Así que muchas gracias a, a todos. Listo. Bueno, gracias, Robinson. Y por supuesto, estamos entusiasmados de estar en este proceso con ustedes. Y ok, bueno, gracias a todos, entonces. Gracias. Gracias. gracias. Adiós.